Hola amigos, ¿cómo están? Acá les envío un video cortito sobre la carta del día, ¿sí? Tienen que elegir entre izquierda y derecha. Vamos a ver qué sale. Bueno, acá, a su izquierda, está, eh, digamos, eh, en el tarot 8. Significa... Eh, dolor, ¿sí? Y representa el 9 de espadas en un tarot tradicional Esta carta habla o les da el siguiente consejo eh, Dice el dolor no es lo que te hace miserable El dolor te hace sentir más alerta Y cuando estás más alerta la miseria desaparece también esta carta habla de que muchas veces estamos concentrados en nuestro dolor y eh, nos encerramos en él. Cuando eso sucede, evidentemente no podemos ver ninguna ventana, ninguna puerta que esté abierta. ¿Sí? Ahora, si ustedes eligieron la, eh, la carta que está a la derecha, Corresponde al creador, ¿sí? Y eh, en el tarot Raider eh, corresponde al rey de bastos, ¿sí? El consejo de esta carta básicamente es que te invita a... Eh, te invita a reflexionar que tú en, en, por sí mismo eres una pieza maestra, ¿Sí? Que puedes crear lo que tú quieras Todo está dentro de ti ¿sí? También habla de tener eh, impulso, iniciativa eh, Ir hacia adelante ¿sí? Y la, bueno la combinación de las dos cartas Habla de que básicamente deja atrás la pena Y concéntrate en lo que puedas crear Muchas veces a partir de la pena podemos crear cosas maravillosas y no nos damos cuenta. Así que bueno, espero que este consejo le haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Que estén bien. Chao, chao.